Pasapodero, soy Kirill y ya estamos de vuelta con Aion, dígame Forge y con los Helios. Con mi pistolera Arubiele. Eh, Nos lo dejamos en el último vídeo por Heiparancho, yo me he venido directamente al puesto de, de los soldados Kisar. Pero antes he pasado por Jairón y me he equipado la estigma que me dieron en el anterior vídeo. La salva rápida, que la he puesto en cadena con el pistoletazo. Porque es una secuencia de disparos muy chula eso que me trayecta mete como bueno me... lo de como común no, pero eh, voy a estar eso vamos a ir soy muy pasado soy muy pasado por cierto que venden en el aquí. 16, yo digo 40.000 me, me he comprado un hueco 40.000 Poción de restauración Me de mierda, ¿no? Regaminos de, de regreso integrado Y un macho caro que nada bueno ya ya ya compararemos la tienda de arena dorada de game Forge con la tienda de arena dorada de Ayuninia a ver a ver, eso pues mira mira quiero un del genio de vacío sí, porque el otro que es una puta mierda y se si me han dado más quests automática me, me han dado quests ahí como viendo que era la cosa vamos equipando de la pistolita que me han mandado esta es la de la izquierda y esta es la de la derecha supuestamente antes de encontrarme la 103 Revolver hetero del genio da de Eva. Revolver hetero del, del corífero de Eva. Pues sí, mira, el, aquí por la izquierda, porque la derecha siempre hace un poquito más de daño que la izquierda. Más que nada es por eso. Encantamiento. Engarza de piedra de manada, pues Con piedra de manada de, alto de... Vale. Como piedra de manada no tengo, pues pone mi Es decir, deja PV. vale. Y ya pone que... Vale, vale, vale. Perfecto para PV. Bueno, pues esperamos que el nuevo no lo dé mejor. Mira, he eh, cambiado el ataque, mira. Arma secundaria, 115. Más 27. Más 9 Vamos a cambiarla. a ver qué pasa. 97, 67. Pero hay un, supuestamente hay un dicho que mejor ponerse la fuerte siempre de izquierda. Porque es la que me no hace, pero yo creo que eso solo vale para lo que son espada y daga. Pero bueno, vamos a poner la buena ahí y queden por culo. ¡Vamos a ir eh, Nos paramos aquí, nos le damos a hablar y... No veas, ¿quién soy? Tu madre. Tu culo. Se llama Pyros o Pyros en español. ¡Ayudarme, por favor! ¡Eres muy tonto! Bueno, el título que me, que me han dado me da... Eh, ¡Mira, me da más de esto! Voy a estar. ¡Puta madre, más ¿ma vida! Eh, algo ahí. Aquí ya nada, ¿no? no hay más cuerpo aquí que coger ni nada. Pues vámonos, reaudo y veloces. Ay, vamos, alía la espalda por aquí. alía la parda, no, aliada la pardísima. Oye, así, así mira esto. Ah, digo yo, me falta uno. Es que para mí, para mí que ya ha entrado alguien. Vamos a ver si pica tiene que pica esto. Mirad, oh, tú mira metralleta. Esta, esta, metralleta. Y ya me pongo esto, ya, ya es reventada, ¿sabéis? Pero ahora hago así le damos un papapum y reviento pan pan cambiamos y vale vamos vale vamos con esto nos quitamos de medio ya esta quest Mira, con esto puedo tomar mejor, ¿verdad? Mira. Entonces ya a reventar con esto puesto y a ver si para adelante. Vaya que vea que hay uno que está haciendo la cueva. Digo si me faltan mobs es que hay quien está haciendo la cueva por aquí No falla bueno, esta cue no la hice con la otra vez que jugué Chaman superó el casac? Sí, Se la han, se la han limpiado Se la han limpiado voy a hacerla porque me viene bien. Mientras que aparece, pues me voy equipando esto. 185, 185 y esto 340. Vale. Y como me pongo una mierda, pues lo tiro. Ahí está. y que metalleta. Prr. Ahora damos la vuelta y seguimos con la cueva. Ese que me quiere hacer pupa, que le den por culo. Adiós. den. No, no, no. Y esto, las puede echar de mierda de esa. Vamos con la cueva principal. Esta le puedo dar... les Le puedo dar... Para cogerme lo que me dé y estar mejor equipado. Que es la otra, de 340. Nos quitamos el de 135 y no ponemos este. Perfecto. Un puta más el cabrón. ¿Dónde es quitó den? de? Sofeo. Eh, eh. Bueno, ya que estamos. Vale, todas las casas pesado. Vamos a ver. Uf, esta. Esta cueca Te acuerdas un coñazo. Te acuerdo como la hago? Voy a ir a la, que, a la principal, y la que me va a dar experiencia y la que se hace rápido. Porque es un coñazo tener que moverme por el mapa cuando no, no me interesa. Y si me tengan adelantando, voy a ver. Y son diez y está este, vale, ataca a la guapo, mejor acuá, en serio, pues oh. oh, ya se ha muerto. Que no muero... Voy a morir yo, ¿estamos locos? Papa, se llama Papa por no llamarse Paja Sola, ¿sabéis? bueno vamos que llegamos tarde Oye, me ha cortado. Es que yo no creo que llegue este antes que yo al borde arriba de la cueva. Va a tardar poco en salir, pero... No mola. Tengo yo puesto el de... El de... El de Rota A, un número, no la... Como que tiene, tiene, tiene, tiene puesto la activa de ROTEA? 34. Así, no, esta es. ¿eh? Esta, claro que no, esta es. ¿eh? Así le digo yo que es raro. Eh, que yo no la uso. Sería esta. Pues no la he entrado. ¡A que me he equivocado! Que ahora sí. ¡Ay! Este que yo quiero yo. Perfecto. Y esta es la otra cosa. Nos lo hacemos ya, pues antes de que venga este. Nos lo hacemos ya. Y ya está. Seguimos matando los los estos para la cue está muy está muy en medio y la saltamos hacia abajo y seguimos con un poquito con la cuesta ahí está quedan tres quedan dos y te este asustará porque es, supuestamente a lo loco pero eh, no me lo da ¿no? ¿es raro que diga mata a los crud loco para la cue y luego no en otra ¿alguno? Uh, qué pesado. Mejor, oh, amigo. Sí, hombre, eso pesado. pues pap... claro claro eh, el tío ha resaltado que ha arreglado su vida que la ha arreglado para que no para que te sienta peor bueno vamos a entregar las misiones que se entregan aquí abajo Vamos. bueno no, espérate, espérate espérate Tiene que ir allí ya se meten también en este. Porque da buena experiencia. Creo que así. Vámonos para allá. Me voy a arrepentir, pero bueno. Pues llegar allí no, fue... no es fácil, creo. O sí. Voy a intentarlo. Si llego bien, si no, pues me voy. Llego. Uy, no. Volando cual palomica. Corre por tu vida. Nah, pues, vamos, vamos a matarlo. Lo merece. Para que luego le diga a su hijo: Me mató un oso polaco con pistola. No se van a creer. Y... Es lo que hay. Ahora sí podemos irnos. Bueno. No? Ahora sí podemos irnos. Vamos a tragar quest. Vale, dame el anillo. Gracias. Cogemos la cue de campaña. Eh, entregamos la otra cosa de campaña Pantalón Uy Vamos a todas las cosas que nos den Venga, ahí va Tiene humo a tu puta madre Ahí va Mira al oso que le vuelven los vaquillos ¿sabéis? nos vamos a aquí por si por si murimos que no creo que vaya a caer esta breva, pero vale por si y aquí tengo un montón de misiones que ya he visto eh, hay un montón voy a ver si hay alguna transformación que me la pena Ah, que mágico. Vamos. Me, me... Ahí va. Vale, toda es mierda, esto no es nada de otro, esto es, esto es, esto es mierda. Vale. Vamos, cañonazo. Pues no le ha quitado mucho el cañón. No la quita mucho. Vamos a mezclar ahora esto con esto. Y vamos a leer la espalda. vale ahora matamos esto con es puro gusto y placer oh. ahí Vamos, yo estoy durmiendo en una cita y alguien se pone a pegar tiros a lado mío. Yo creo, que, yo, yo creo que me despertaría. Vale, cogemos, venga. Perfecto, vamos a Lo equipamos todo lo que sea poten potenciarnos. 127, 129, 129, vale. Y esto pendiente, equipado. Y esto, vale. Se lo venga. ¿eh? Normal. Vamos. Y aquí una misión. Que ha colocar trampas de armazadoras de, de tripolito. En la entrada del desfiladero. Es tan poquillo fácil de hacer. Porque la trampa la entrada está justamente ahí adelante así que no hay no hay, no hay pérdida vale 3 otra hecha le damos y entregamos para que nos vayan dando la recompensa y en la par, pues, ya que subimos nos dan... ¡Eh, tú quiero yo! Disparo de arma. Disparo de arma. Para chupar la pita. Ya me la recuperación en segundo. segundos. Gato de fragmento, 12. Vale. Creo que si uso este, no puedo usar otro. Yo me entiendo. Vamos a ver. ¿Por qué te vale para regenerarme da vida? Te vale, ah, sí. Bueno. Right. Sí, que el, el cooldown se divide. Así que o uso esto, o uso esto, o uso esto. El cordón se divide, una puta mierda. No no sé si eso era antes asignada 5.8, pero. Pero lo que hay. Bueno, por aquí para evitar. Ahora hay que ver dónde ponemos esto. Vale. pero no me no me comida no me puesto comida pues tengo comida chachi ponerme bien vamos aquí a entregar esto y ahora activamos la vamos a por la cueva azul pero no es un agresivo la fortaleza oculta le damos me han dado algo si sí. bueno, ya me sé ir al lugar de, de, de, en el desfiladero de sangre de dragón bueno nos mandamos a lo mismo porque vamos a hacer la quest que hay aquí al ladito yo lo que viene es ir a hindratus a fortress o acordéis de indratus Fortress, aquí está fortaleza de intratu para uno la cual es muy fácil hacer Entra y prácticamente limpiarla. Limpiar lo que es la fortaleza por dentro. Porque para entrar te van a mover para un lado para otro y al final va a acabar matándolo casi todo. Así que lo mejor lo mata todo. No deja pegar en cabeza y queda a gusto. Y esto pues, a ver. Esto muera es porque ahora activo esto. Y soy una metalleta. Ahora soy una, una metalleta. Entre esto que chupaba algo de... Vale, yo creo que hay una cosa. Claro, comparten el, el cooldown. Comparten el, el cooldown Porque antes tenía 16 de cooldown Pero si hago así Dura Ya va true Ahora hay que matar al F8S El T20, vamos es que Es que por eso. Wow. Este T20, el este T20, el este, t este 16. Por eso es lo que es. Por eso esto es lo que es. Si suerte se me recarga más rápido el cordón de la, de la otra. Yo le enrojo culo. Venga. ¡Uf! Uh, el móvil. El móvil, pues bueno, el móvil, el móvil, Dios mío. Bueno, vamos a poner. Es que me había dejado la alarma de la siesta. Lo Yo lo así. Algo así. Gracias. Gracias. A ver. Y hemos subido de más level. Ahora esto lo equipamos porque es el mismo. Y esto es 238. Le quitamos ese que es el feo. Y nos ponemos este. Yo creo que lo tengo ya todo bueno equipado. Nivel 20. Nivel 20. podríamos vamos moverlo. Un mal calco que lo tengo quitado sin querer. Ah, yo tengo puesto eso. Chulo, a ver, eh, 20, 10, 20, 20. No me han dado ese de puestos, no me, no me, puesto, no me da cuenta y lo he vendido sin querer. A saber, o no, no me han dado eh, 20, 10, no. muchas veces eso, 10, 10, 10. Es que aquí he mirado todo con lupa, pero cabrón, a veces no se sustituyen. 5, nivel 10, vale. vale. Pues hecha, ahora nos queda irnos a la fortaleza de Indratu, pero esto ya es un poquito más largo. Y pues nos tenemos casi media hora no lo vamos a hacer. Ya lo que queda simplemente es muy fácil, la verdad, ¿eh? veis por aquí, tiqui, entrar a la fortaleza de Indratu muévese un poquitín bueno a la a la caverna yendo de a caverna entra no en vez de perdón la caverna aquí esta es la fortaleza esta la, la caverna vale eh, me he equivocado repito esta es la entrada de la, de la caverna hasta la la, la fortaleza de Andratu. es muy fácil luego ya dentro de la fortaleza de datus es la escuela chorrada pero hay que hacerla y después de la fortaleza Indratu vamos a Ingison así que en el, en el próximo episodio seguramente vayamos ya a Ingison Superamos el nivel 40 y seguiremos con nuestro leveo. Así que sin más, soy Kyle me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Pues tú, que es una calo. Haz una calocha que no vea.